Bueno, eh, como les dije en el video pasado, básicamente yo me llamaron y me dijeron así como Sebastián, eh, contamos mal tus puntos, tienes que venir a revestirar tu documento porque no puedes postular a la visa Y yo así como, eh, hola, gracias, ¿eh, ¿qué hago? Eh, si es que planean hacer una vida acá en Corea, eh, no es tan fácil como llegar y venir a ser residente de, de Corea Y llegar y como instalarte No, no funciona así como llegar y e instalarte Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte del video anterior que era como eh, hablándoles del tema de la visa de mi residencia acá en Corea del Sur cómo fue el tema de llegar a ese punto les quedamos en la historia donde me habían llamado a la casa y me dijeron que no me alcanzaban los puntos que por ende no podía postular a mi residencia y que por ende pareciese que me tenía que ir a Chile, porque no, obviamente, estén en Corea sin visa, no se puede, entonces ahora les voy a contar la segunda parte y mientras les cuento la segunda parte, quiero eh, darle gracias a Luminiel que es un producto que está aquí, este video está sponsorizado, me están pagando por hacer esto, así que eh, me gusta ser muy transparente con ustedes así que le, les digo que esto es publicidad, momento publicitario, eh, esto básicamente es una tecnología LED muy buena ...que hace que genera aquí, en esta zona de la piel, la producción de colágeno... ...y eh, ayuda también a aclarar toda esta zona de acá abajo... ...que ya sabemos que con la edad, o no necesariamente la edad... ...pero generalmente esta parte siempre está más oscura... ...entonces es un producto que les puede servir... ...les voy a dejar acá abajo en la descripción los links y cosas... ...si es que les interesa más el review sobre el producto... ...este producto, como pueden ver, son un producto a base de luces LED... ...que uno se los pone aquí, en esta parte de la cara y lo que sucede es que esto emite unas como ondas que obviamente con el serum que uno tiene que usar esto eh, fomenta la producción de colágeno y también la regeneración de las células de la piel de esta zona entonces para que... Eh, toda esta zona estén como mucho más... A esto se le llama eh, terapia fotodinámica eh, por eh, el LED, entre comillas. Eh, parezco, no sé, como mono de anime, no sé, es que... <ríe> qué raro. El serum con el que viene este producto es un serum a base de niacinamide. Que niacinamide, como les dije en el video anterior, y como también siempre les he dicho, el niacinamide para lo que va a servir es básicamente para... Eh, aclarar todos los puntos de la piel donde está más oscuro. No me gusta mucho el término aclarar porque siento que tener la piel más clara, como le dije en el video pasado, tener la piel más blanca o clara no te hace ser más bonito ni bonita para nada de eso, sino que básicamente yo creo que en Corea se va más por el tema de las manchas. Obviamente es muy normal tener la piel pigmentada. Pigmentada por diferentes tipos de, no sé, eh, acné que puede haber tenido por el sol, etcétera súper común tener la piel de diferentes colores. Y también tiene adenosina, que es para las arrugas, así que vamos a aplicar este serum. Este serum se aplica como muy poquito, así. Solo vamos a echar aquí el serum, en esta zona de acá. Y les voy a ir contando eh, la parte de esto de la visa que fue el problema más grande que tuve este año acá en corea y que me trajo mucho estrés aparte de cambiarme de casa porque como le dije fue pasó todo el mismo proceso las cositas estas las luces LED vienen en este formato entonces esto se conecta a un usb y se carga entonces uno lo saca de aquí los prende y se los pone en la cara entonces vamos a poner esto acá y vamos a poner este otro acá y vamos a esperar. Esto se tiene que hacer durante 30 minutos, por cierto. Así que. bueno, eh, como les dije en el video pasado, básicamente yo me llamaron y me dijeron: así como, Sebastián, eh, contamos mal tus puntos. Tienes que venir a retirar tu documento porque no puedes postular a la visa. Y así como: eh, Hola, gracias. ¿Y ¿Qué hago? Eh, básicamente, entonces llego a emigración y en emigración me dicen: Así como, bueno, quita los papeles, etcétera, etcétera. Me atendió, obviamente, la misma chica que ya me había atendido, que yo le tenía mucho miedo, pero que ahora como que ya no le tenía tanto miedo, pero como que igual. Y llego a emigración y me dicen: No, Sebastián, sé ¿sí que no puedes postular, bla, bla, bla. bla y yo como que. Okay, voy a hacer drama queen drama queen y eh, de repente me, cuando me devuelven los papeles yo le entrego a ella como yo había hecho una internship aquí en, en Corea, entonces cuando uno hace una internship obviamente tú recibes ingresos, recibes dinero y obviamente uno de los puntos para postular a la residencia de estos 80 puntos que les conté en el video pasado era tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, experiencia laboral entonces yo no sabía si eso contaba con experiencia laboral en el fondo Porque obviamente como había sido una práctica como internship eh, No sabía si eso estaba o no dentro de eh, las cosas Pero cuento corto eh, La niña tomó el papel y me dijo Creo que esto quizás te sirva Y fue a hablar como con una persona atrás volvió y me dijo oh, eh, No, lamentablemente este papel no te sirve y A veces pienso como que, no sé Como que le gusta hacer terapia un poco imposible a veces Pero bueno, yo voy a ver Y ahí como que me... Le saqué otro papel, que también había sido de mi internship, y me dice Oye, espera, ¿te parece que este es este, así? Este? Como le dije en el video pasado, yo para sacar esa como visa de residencia Me habían calculado 79 puntos y me 80 Fue como puta, falta un punto, un punto, un punto Y después volver a la señorita y me dice así como Sabéis que con este certificado que estoy presentando te corresponde un punto Entonces de los 79 pasaba a 80 ¿Y qué significa que si pasaba 80? ¡Adivinen qué! Tengo, tuve la suerte de que pude hacer los 80 puntos y eso significa que la señorita me dijo, entonces no te voy a devolver ningún papel, pásame tu este Enganchó todo de nuevo, registró algo en el computador y me dijo, ahora ándate y espera el resultado Entonces yo ya así como que estaba esperando como el resultado Como durante toda esa semana como súper estresado yo igual porque como que Y después de como unas dos semanas me meto al sistema Obviamente jamás esperé las dos semanas, estaba todos los días buscando en el sistema Para ver si es que había una actualización y me acuerdo que en dos semanas, más o menos, apareció en el sistema así como que había sido aprobada mi visa F, que es como de residencia, y así como, hoy oh, soy feliz. Así que como que, de hecho fue un periodo súper estresante, se los cuento porque como que igual no hablo mucho de estas cosas, pero se los cuento porque les puede servir como experiencia en el futuro de que si es que, si es que planean hacer una vida acá en Corea, eh, no es tan fácil como llegar y venir a ser residente de, de Corea y llegar y como instalarte. No, no funciona así como llegar a internet. Siempre tienes que, como que en el fondo eh, llegar y hacer como todo el papeleo, todo el trámite. Se supone que Corea busca como gente con algún tipo de estudio, con algún tipo de background. La verdad eh, no me gusta mucho eso porque siento que todos deberíamos tener oportunidad independientemente de lo que hayan estudiado o no. Eh, a mí se me hizo un poco más fácil porque, como le, le he dicho en mis anteriores videos, yo tengo como, había estudiado mi carrera universitaria completa en Chile, aquí estudié mi maestría, entonces tenía un nivel académico un poco más alto, pero siento que no, no debiese depender solo de eso. Yo creo que cualquier persona que quizás tenga como las ganas y las fuerzas de poder, quizás ir a otro país, etcétera, etcétera, debiese poder tener quizás más facilidad. Entonces, como que a veces siento que por ese tema, eh, se hace un poco más complicado eh, básicamente el tema de, de vivir acá como con una residencia, etcétera Entonces... Tengan mucho cuidado con eso el día de mañana, yo sé que hay mucha gente que como que muere con por venir a Corea a vivir, etcétera, pero también deberían como ver mucho los detalles que hay por atrás. No quiero por ningún motivo que ustedes sientan que les estoy diciendo no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, pero como que no es llegar y vivir y vivir una vida nueva, porque no, hay que cumplir un montón de requisitos. Voy a hacer otro video donde le hable de los tipos de trabajo, porque según yo mi idea es como primero estudiar, después trabajar, después postular a la residencia y así como puedes quedarte más tiempo pero lamentablemente el tema de los estudios, de hablar coreano y de tener como algún tipo de estudio superior eso va a ser muy importante a la hora de poder venir a vivirte a Corea y poder ser como residente, entre comillas va a ser muy importante. Tengo que ir como renovando mi residencia cada cierto tiempo. Eh, obviamente, siempre que hay que ir a inmigración es súper difícil porque siempre hay mucha gente, hay que reservar horas, sobre todo con el tema que está pasando en el mundo, es como un poco más complicado. Entonces, como que todo se hace como tan difícil a veces, pero ya, de a poco vamos solucionando las cosas de a poco y espero que todo pueda mejorar eh, ahora en el último tiempo. Eh, solo de recordar todo el estrés que tuve que pasar por vivir todo eso, como que me... de verdad no se lo doy a nadie Este producto, según lo que dice las instrucciones, dice que tiene el beneficio de que las luces LED no hacen que, que se te dañe la vista como otros productos LED que hay que utilizan esta tecnología LED como para hacer el beauty project eh, Siento que me gusta, se atacha bien a la piel, si bien hay que ir como mejorándose a veces, pero debe ser puesto en una posición como vertical, pero obviamente eh, si yo estuviese así con una posición como más como recostada sería mucho más cómodo eh, también este producto al ser como inalámbrico ayuda un poco a que sea más cómodo llegar y ponértelo, sacártelo y no tienes que usar como unos lentes especiales porque obviamente este tipo de red no afecta a tus ojos también decirles que este no es el producto final de Luminel sino que van a lanzar la produ el producto como la versión final en el fondo como en octubre entonces le voy a dejar todos los detalles acá abajo y también al final del video por si quieren saber como más detalles a, de este producto. Tanto el serum como estas esta mascarillas es como de led en el fondo que va a hacer que el serum actúe de mejor manera y que obviamente todos estos es como dark circles que nosotros tenemos o como estas cosas como más oscuras que nos aparecen alrededor de ojos se eliminen. Tanto esto como esto eh, está como aprobado, entre comillas, como por el ministerio de... que aprueba las cosas en Corea, así que tampoco es un producto que piensen que les va a hacer como... que sea como de una tecnología que no esté aprobada, sea prohibido, ¿no? Todo está como válidamente certificado en el fondo, así que pierden el cuidado de eso, si lo quieren probar vayan a su página web que es luminail.com. ahí podrán ver el producto y ver como todas las opciones que tienen como de delivery etcétera etcétera eh, es un producto que voy a probar como es, le tengo harta fe en realidad porque he leído hartas sobre, hartas cosas sobre este tipo de, de productos, así que me parece muy bien así que eso pues, eh, en resumen eh, hoy fue el día del skincare. care oye les quería mostrar antes de acostarme que ya los tengo puesto porque esto es como ideal para ponérselo antes de dormir. Si se fijan, no se me caen. Dun, dun, dun, son super fijos. Y a eso, están super estables, están prendidos. Si se fijan, toda esta zona está iluminada. Así que, súper bien, súper genial. Así que eso, pues muchas gracias por haber visto este video. No quiero como bajarle los ánimos ni nada de eso. Voy a hacerle, les prometo, un video que es como solamente de trabajos en Corea. Que es como todos los tipos de visas que hay en Corea para trabajar y los requerimientos que se necesita para ellos porque ahí puede que usted piense y diga, ah, por aquí puede ser más fácil porque por algo se parte, obviamente pero claro, el tema es muy complicado, piénsenlo súper bien y si ya tienen como sus planes entre comillas, de cómo de vivir en otro país no necesariamente Corea, sino en cualquier otro país del mundo o no sé, whatever eh, ir como pensando en las cosas que se van pidiendo yo sé que, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho ir a vivirse como a Canadá, Australia o a Reino Unido, a Irlanda, etcétera. Entonces como que, claro, cada país debe tener sus diferentes reglas. Eh, entonces, para que vayan averiguando todo ese tipo de cosas. Eh, yo espero que esto les haya podido servir de algo. Espero. Así que eso. Nos vemos en un próximo video. Y de ahí les cuento cómo me va con esto. Sí, espero que sea bien efectivo. Nos vemos, cuídense. Bye bye.